Buenas tardes, continuando con los personajes inolvidables de mi narrativa, esta vez le corresponde a Travesía Azmán. No cabe duda que uno de mis personajes inolvidables es Raulito. Ese niño de 5 años, con esa alegría que hace que la convivencia con él sea una fiesta ese niño amoroso que le dice a la tía que la ama mucho y cuando la tía le dice tú sabes que yo te amo él le dice, no, tú no me lo dices hay que decirle a las personas que uno las quiere y le da esa gran lección a la tía Memi él sentía una adoración por esa tía que no había abandonado su alma infantil, que tenía la capacidad de recuperar su niño interior para sentarse en el suelo a jugar con su adorado sobrino Paulino. Esa tía que cuando lo ve solito hace viajes al pasado y al futuro. Raulito siempre decía que le hubiera gustado mucho conocer a sus abuelos porque él veía en el álbum y él decía este es Chavo, este es Rosa porque era de esos niños que no dice mi abuelo, mi abuelo, mi papá, mi tía, Memi era esos niños pero no era como una falta de respeto era ese acercamiento por ese gran amor que él sentía ese niño que en su mirada recreaba un mundo lleno de fantasía su tía le dice puedes crear un amigo imaginario para que no estés solito y él se pone a dibujarlo y le dice ¿qué le pongo? la tía le dice ponle los atributos que tú quieras pero no olvides algo bien importante ponle un corazón pleno de amor y él crea con unas palabras mágicas que se inventa y le da vida al amigo imaginario, a Gabrielito. Y con Gabriel y su tía tienen aventuras inolvidables. Y ese niño pequeño que se maneja con muchos adultos, en ocasiones parece un viejo, habla como si fuera un adulto, pero en el fondo de su corazón. Esta es el niño adorable que hace que la existencia recobre todos los colores, los colores de la alegría. El otro personaje es la que soy yo. Él me pide que le haga de regalo un libro donde él sea el artista. Y es ese personaje capaz de deshacerse de esos patrones rígidos que gobiernan la existencia adulta para volver a ser una niña de 5 años con la cual Raulito juega cuando viaja en el pasado Mimi, él logra conocer a Mimi cuando tenía su misma edad en un viaje donde él visita a su abuelita y le hace un dibujo hermoso a la abuelita también visita a Chago y Memi lo acompaña en todos esos viajes porque lo hacía en compañía de Gabrielito ese niño imaginario que viene siendo como el terapeuta de todas las familias porque va viajando en todas las situaciones donde la familia tenía un dolor que superar. Es una novela, es una travesía maravillosa, una travesía mágica que los va a llenar de mucha alegría. La alegría de un niño inocente como Raulito y la alegría de la tía Meni, que es capaz de darle a su niña interior las riendas de su vida para que recupere la felicidad. Son dos personajes inolvidables Raulito y Memi ¿Cuáles son los tuyos? Y recuerda el reto Soy lectora y tú